Bienvenidos a este próximo espacio de A la Clara con Claridad. Este es el episodio número 57 y en esta ocasión tenemos a Cándida Coto, periodista de Claridad, acompañándome como moderadora. Buenas noches, Cándida. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches, Ricardo Santos. Hey, Ricardo Santos es el invitado de esta noche y vamos a estar hablando sobre Luma y la oscuridad de Luma. Le hemos puesto a, a nuestro programa. Así que vamos a empezar. Antes tengo unos anuncios y es que eh, vamos a estar celebrando el jueves 28 de octubre frente a la sede del periódico Claridad en la calle Corinqueña número 57. Tengo por aquí eh, un cintillo, el festivalito de Claridad, calentando motores hacia nuestro próximo festival de 2022. Están invitados con las debidas precauciones, mascarilla todo el tiempo, el horario es de 6 a 11 y es un compartir con la intención también de, de llegar fondos para la permanencia de, de nuestro trabajo periodístico. Así que quedan todos invitados e invitadas, eh, igualmente, igualmente van a estar corriendo a través de la transmisión unos cintillos de otras maneras que tenemos para que donen y aporten a, a la subsistencia de este periódico. Así que nada, rompamos a hablar sobre el tema de esta noche, Candy, veo que quieres decir algo ahí. Nada no, no, que tú ibas a decir a subsistencia de este periódico, yo no quiero decir subsistencia a la continuidad de nuestro Pero, periódico. Claro, es claro que sí, arreglemoslo entonces, la continuidad. Este, bueno, Ricardo Santos es expresidente de Lutier y es retirado, así que Podrá conversar un rato con nosotros sobre lo que está ocurriendo, los recientes apagones y el contrato a Luma, que ya lleva cuatro meses, cinco meses ya, ¿verdad? Desde el primero de junio. fue que... Desde el primero de junio. Sí. Eh, yo quisiera hacerte una pregunta, Ricardo, para romper el hielo. Y es que a distintas personas relacionadas a la administración de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, las personas nuevas de, de contrato de... Eh, eh, nuevos en sus puestos, me refiero a Fernando Enseñat y a eh, Josué José Colón, tienen sus versiones sobre qué es lo que está ocurriendo con los apagones. Por ejemplo, Enseñat dice que es por una escasez de fondos para mantenimiento de las instalaciones de generación y por su parte Josué Colón, que tiene también la misma versión de Pierluisi y de Luma, hablan sobre una condición crítica en las generatrices. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece a ti esto que está ocurriendo con los apagones? ¿A qué se lo atribuye? Bueno, primero que nada, saludos, Graviela, y saludos, Candy, y saludos a todos los amigos y amigas, compañeros y compañeras que nos están viendo. Eh, agradezco la oportunidad que me dan de participar en su programa. A tu pregunta, eh, eh, primero que nada hay que aclarar que estos dos señores eh, son parte del problema, son <coughs> dos politiqueros, punto, que son parte del problema que ha tenido la autoridad por tanto tiempo y que tanto se dijo que con la re reestructuración de la autoridad se iba a resolver. Eh, son más políticos, pero en el caso de Josué Colón es un recaudador de fondos presidente de los, de los eh, estadistas energéticos eh, que toda la vida se ha dedicado a eso porque está en crisis pudiéramos llamar eh, las condiciones de las plantas de la autoridad de energía eléctrica y el sistema eléctrico como tal obedece a una razón bien sencilla son cuestiones mecánicas que requieren de un mantenimiento sistemático y continuo mantenimiento que la autoridad en forma deliberada abandonaron y abandonaron por muchas razones en el caso de el sistema de transmisión y distribución la autoridad tomó por política no hacer los trabajos de mantenimiento y atenerse a que llegase una tormenta a que llegase un huracán para que con los fondos de FEMA eh, pagar lo que vendría a ser este la la el mantenimiento sistemático de la autoridad. Yo tengo la experiencia de haber vivido momentos en que la autoridad se preocupaba más o se ocupaba más de enseñarle a los trabajadores cómo llenar los formularios de Fema para reclamarle las cosas a Fema que enseñarle cómo realizar el trabajo y discutir los asuntos de salud y seguridad aun cuando la incidencia de accidentes era tan alta y en el caso de las plantas de un plan sistemático que se tenía y de grupos especializados que se tenían para darle mantenimiento a todas las plantas alrededor de todo Puerto Rico la autoridad fue eliminando a esa gente dejó de reclutar, dejó de adiestrar dejó de dar mantenimiento sistemático hasta que fueron las plantas cayendo en deterioro y la sustitución de producción con la producción que se genera en las compañías privadas AES y Ecoeléctrica, pues hizo que la autoridad siguiera abandonando y descansando en la doble capacidad de producción de energía que nosotros teníamos. La demanda en Puerto Rico era 6.000, era eh, la capacidad de producir energía eléctrica de la autoridad era 6.200 megavatios y la demanda pico eh, son 3.200. Con esa duplicidad de capacidad instalada, sumándole a eso la producción de las compañías privadas ecoeléctricas y AES, donde nosotros llegamos a pagar nuestras plantas para comprarle la energía eléctrica a estas compañías privadas. Pues la autoridad descansó en esa redundancia y continuó el abandono en el mantenimiento en la medida en que siguieron también aumentando la rigurosidad en cuanto a los márgenes ambientales o las medidas ambientales, pues las plantas las iban limitando. Eh, este, había que mejorar el consumo la utilización de un petróleo con menos azufre eh, había que ser más riguroso en el mantenimiento que se le daba a las plantas eh, hay mantenimiento ambiental, mantenimiento eh, programado eh, y mantenimiento que se le dan de emergencia todo eso se fue abandonando, la gente se fue jubilando ellos no reclutaron más gente en términos de adiestrarlo, hasta llevarnos a la situación en que estamos hoy. Una crisis creada, y creada no por casualidad, creada con toda una intención, y la intención es poner en manos privadas la parte que más eh, rentable es sí. del negocio o del proceso de producción de energía eléctrica, que es precisamente las plantas. El área de transmisión y distribución no es tan rentable como lo es la producción de energía eléctrica. Por eso ustedes ven que las compañías de electricidad se ubicaron en la producción, no se ubicaron en la transmisión y la distribución. El ejemplo, por ejemplo, la situación que hubo en los Estados Unidos cuando hubo aquel gran apagón eh, precisamente obedeció a que se privatizó toda la producción, se abandonó la transmisión y distribución y falló la transmisión y distribución. Eh, eh, eh, antes que siga, eh, vamos a explicar la diferencia o la relación entre generación, distribución y transmisión, porque el UMA dice que y en efecto ellos están encargados y que de la transmisión y distribución y le echan la culpa a la autoridad pero hay una relación ahí que es sin una no funciona la otra bueno lo que pasa es que eh, fíjate que lo, originalmente lo que se había dicho era que en Puerto Rico se iba a privatizar la producción de energía eléctrica pero luego eh, surgió María y como consecuencia de María van a venir unos fondos para restaurar el sistema de transmisión y distribución de 9 mil millones de dólares pues hicieron como le hace el vampiro a la sangre salieron corriendo detrás de la sangre y dijeron 9 mil millones de dólares pues entonces cambiaron lo, lo, los papeles hicieron una combinación de, de dos compañías yo le añado tres para incluir al PNP pero dos compañías se juntaron para crear una corporación mafiosa. Cuanta eh, y Apco son las dos compañías que se unen aquí en Puerto Rico. Eso no es que vinieron, como decían ellos, a nivel mundial, no nada. Una, una compañía de Estados Unidos, una compañía de Canadá, que no tienen ninguna experiencia en la administración de una compañía eléctrica como la nuestra. Pues se juntaron para hacer esta compañía que es una corporación mafiosa para tumbarse los 9 mil millones de dólares de FEMA, porque FEMA, donde ocurre una desgracia, ahí va FEMA. Eh, en, en, hablando de los Estados Unidos, ahí va FEMA y detrás de FEMA van un montón de compañías privadas que se encargan, que van como buitres detrás de FEMA para Fututearse el dinero de FEMA y eso mismo ocurrió aquí en Puerto Rico así es que abandonaron la idea momentáneamente de privatizar a las plantas para crear esta compañía Luma que yo digo que es una mafia, Lumafia, para que ella fuera la que administrara esos 9 mil millones de dólares y a eso le sumaron y se encargara de eliminar a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego. Y por eso es que hacen un contrato con Luma, donde Luma se va a encargar de toda la autoridad, excepto la producción. Ellos, ellos para, para darle un golpe tan certero a la UTIER y a los demás empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, prácticamente dos terceras partes de los trabajadores de la UTIER fueron despedidos con este contrato sin garantizarle ningún derecho. Lo que le garantizaron fue el derecho a solicitar y si a Luma le daba la gana, Luma los empleaba. Pero el diseño, que esto es lo que la gente no entiende, el diseño de funcionamiento de Luma es de administrar un contrato. Ellos no son una gente que vienen a a dar un esfuerzo, a crear una cultura de trabajo. No, no. Ellos son administradores de contrato. Ellos van a funcionar subcontratando a su vez un sinnúmero de compañías que vengan a realizar el trabajo. Donde se les rompió el esquema un poco a ellos fue en que ellos pensaban que los trabajadores de energía eléctrica iban a salir corriendo a trabajar con ellos o iban a ir a suplicarle trabajar con ellos. Eh, y no fue así los trabajadores se negaron porque en primer lugar no se les reconocían los derechos de luego de 75 años de negociación colectiva eh, y por eso no se fueron eh, la mayoría con Luma creándole un grave problema a ellos desde el punto de vista de poder ofrecer los servicios así que Luma es una compañía que está a cargo de la transmisión que es todo después que la corriente se, se produce en la planta, hasta llegar a tu casa, todo eso tiene que ver con Luma. Y Luma tiene que ver con los apagones de una forma increíble, porque Luma es la que controla Monacillo. En Monacillo se despacha la corriente, en Monacillo se decide qué planta produce, qué planta no produce y cuánto produce. Para todo el para todo puerto rico en morasillo se dice bueno la planta de puerto nuevo este 6 está produciendo 300 megavatios súbela un poco más o bájala o sácala entra a la otra se supone que ellos vayan comprando energía a quien produzca más barato la diferencia en costo de la energía se define por el rendimiento que de la máquina ya sea por el combustible que tenga o por las posibilidades que tenga de producir más o menos. Así que ellos van comprando la energía. Ellos se le llaman el despacho económico de energía. Ellos van despachando la energía según la planta que está produciendo eh, el menor costo. En el caso de los apagones programados, se supone que cuando las plantas más económicas no produzcan por la razón que sea, pues entren las plantas menos económicas que son las que trabajan con diésel. Esas son la, las que las plantas pico que cuando se utilizan mucho aumenta el costo de la luz porque esas producen con diésel y el diésel es como tres veces más caro que el petróleo. Y parte de la razón que hubo muchos apagones durante este tiempo es que la autoridad no quiso poner a funcionar las plantas de emergencia. Uh -huh. Este, y si eh, eh, la autoridad va a comprar uh, la energía más barata, las compañías estas privadas no se ponen en concierto para no haber una diferencia muy grande o tener el mismo precio. Bueno, porque el precio lo define el combustible. O sea, el, el, el, realmente el precio la diferencia la va a ser el combustible. La que más barata vende es la de energía este, hidráulica, la de agua Ajá. que nosotros tenemos unas una plantas y, y de hecho se abandonaron. Si se, si se hubiesen seguido renovando hay formas de producir más energía pero eh, agua es lo más barato después producir con sol, producir con viento, producir con carbón Producir con petróleo, producir con, con, antes de petróleo, sino después de petróleo, producir con gas, y, y producir con gas, producir con petróleo, y producir con diésel. Ese es el orden de, del costo. Este, cuando hablamos del abandono de las plantas, sería bueno traer y que quisiera que nos contara la experiencia, porque el informe que dio a conocer Josué Colón, Dice que hay cinco unidades de generatrices que no funcionan. Dos de ellas desde hace siete años, desde hace siete años fue pues, que estuvo Lisa Donahue, que se le pagó más de 50 millones. por hacer y lo que, lo en que la pasa es, Mire... Hay esas plantas que a veces dicen, ay, esas plantas, precisamente Eduardo Bati era el más que decía eso, que esas plantas son de los años 60 y son un carro viejo y no sirven. Esas plantas se vinieron renovando sus componentes por muchos años y se venían renovando. No es que las que se construyó en el 60 está igual que cuando era en el 60. Eso se ha ido renovando. Lo que pasa es que desde los años podemos decir, este, en el 96 o 98, se abandonó el, el mantenimiento sistemático que se venía haciendo. Nosotros teníamos unos grupos que se llamaba SECAP y SECOM, que eran grupos que se encargaban de ir por toda la isla dándole los mantenimientos en un programa estrictamente organizado y eso se fue abandonando. Hay unidades que la autoridad las descartó erróneamente en vez de mantenerlas este que pudieran operar en cualquier momento hay unidades que la autoridad tuvo un momento en que las descartó como esa que, es, que ellos señalan que llevan siete u ocho años sin usar y las descartaron porque por varias razones puede ser que el rendimiento de estas máquinas cuando las comparaba con otras máquinas que estaban en mejores condiciones, pues el rendimiento pues era decreciente o, o tal vez no valía la pena económicamente ponerla a funcionar y por eso las dejaron a un lado. Este, eso puede haber pasado dentro de la flota de, de plantas que tenía la autoridad, pero no es nada sorprendente porque en la autoridad siempre eh, las plantas más viejas llegaba un momento... De vida útil donde se eliminaban. Y esas plantas que él señala son plantas las que, las más viejitas, las que ya el rendimiento es decreciente y por eso se fueron descartando. Pero aún así, la autoridad tiene como fácilmente como 4500 eh, megavatios, la capacidad de producir como 4500 megavatios. Oye, Ricardo, y al hilo de esa que dices que desde el 96-98 más o menos se ha dejado de, de darle mantenimiento, ¿ha, ¿ha habido un plan concertado para que eso sea así? ¿Qué, qué opinión sí, te parece sí. eh, que no sea, que se haya dejado de atender estas sí. plantas generatrices? Ciertamente, el, el plan es la privatización. El último, La última empresa verdaderamente. Eh, con mucha capacidad de producir dinero que le queda al gobierno es la autoridad de energía eléctrica y la autoridad de energía eléctrica eh, siempre ha sido deseada por los empresarios privados eh, la energía eléctrica es fundamental para el desarrollo de un país y es un negocio si lo mira desde la perspectiva de negocio es, es sumamente lucrativo porque es una necesidad humana, nosotros en la UTIER Hemos mantenido siempre una campaña eh, concienciando al pueblo de que la energía eléctrica es un derecho de la humanidad que no se puede con, con, con, considerar o visualizar la energía eléctrica como una, co, como una mercancía para explotarla que tiene que ser una... considerarse como un derecho humano y el gobierno tiene que hacerse cargo de la administración, de la producción, de la distribución de la energía para garantizar que esa energía le llegue a todo el mundo. Fíjense que nosotros, contrario a lo que dicen los que enemigos de la Autoridad de Energía Eléctrica y de los trabajadores, contrario a lo que dicen y, y lo que dice el estúpido presidente de Luma, de que la autoridad no sirve, es importante que el país sepa que la autoridad Aún con el deterioro que tenemos, está dentro de las primeras 10 eh, eh, compañías de electricidad de los Estados Unidos. Y nosotros aquí en Puerto Rico logramos lo que no se ha logrado en muchos países, incluyendo sectores de los Estados Unidos, que es que nosotros electrificamos nuestro país 100%. Y ese fue un plan que se desarrolló desde los años 50 hasta los años 70, donde nosotros terminamos de electrificar a Puerto Rico 100%, llevarle luz hasta el último rincón de nuestra patria. Y eso es un logro bien importante y significativo de nuestro país. Y también la autoridad de energía eléctrica. Ya les dije que tiene una duplicidad de capacidad para producir energía eléctrica. En adición a eso, nosotros tenemos la red de fibra óptica más grande de todo el Caribe, incluso de partes de Latinoamérica. Y hay lugares en Estados Unidos que no tienen la capacidad instalada que tenemos nosotros en lo que se refiere a fibra óptica y a banda ancha. Nosotros en la autoridad tenemos la capacidad de darle servicio de Internet, de cable TV y de teléfono a todo el país. Sin embargo, los mismos canallas políticos que critican a la autoridad y que critican a los administradores de la autoridad aprobaron legislación para que la autoridad no compitiera con las compañías privadas que ofrecen los servicios de teléfono y cable TV e Internet. Que la autoridad, que es la dueña de Prepanet, no pudiera competir con esta gente y Prepanet se hizo con la intención de ir diversificando la manera en que la autoridad pudiera llegarse fondos y que esto nos sirviera para bajar el costo de la energía eléctrica. Pero los mismos legisladores, los mismos canallas que critican a la autoridad de energía eléctrica y que critican a los hombres y mujeres que allí trabajan, pues le amarraron las manos. Y le amarraron las manos porque se vendieron como lechones de apeso con Claro, con AT&T, con las compañías grandes que ofrecen el servicio. Y les voy a decir, el, el Prepanet surge porque cuando la autoridad se está desarrollando y va a cambiar su manera de comunicarse, la autoridad tiene comunicación con todos los, todas las subestaciones, eh, con todos los interruptores que están alrededor de toda la isla tiene que haber comunicación para entrar o salir y cuando se fue a establecer eh, la lectura remota pues necesitábamos tener una vía de comunicación efectiva y, la, y la, la vía de comunicación más moderna y más importante era la fibra óptica y la autoridad instaló cables de fibra óptica en todo Puerto Rico y cuando se fue a instalar los que hicieron el trabajo le dijeron a la autoridad que con 30 millones adicionales se compraba un cable más grueso que tenía 80% más de la capacidad que nosotros necesitábamos. Y la autoridad, esa gente que dicen los políticos que no sirven, tomaron la brillante decisión de comprarlo y con ese 80% de redundancia se creó la compañía. Eh, Prepanet, eh, Prepanet. Y Prepanet ahora le está dando servicio o le está vendiendo ese espacio a Claro, a ATT y a otras compañías de comunicaciones. Este, En ese destaque que hace de, de la autoridad, ¿verdad? Es totalmente diferente a lo que salí, lo que expresaron ayer en las vistas. Incluso dijeron que era uno de los peores sitios con, con el servicio. Eh, ni Josué ni el presidente de la Junta eh, dijeron nada para defender eso. Porque ellos son parte del grupo que quiere robarse a la autoridad. Que, Todos que, están en esa componenda. Que si, si tuviste oportunidad de ver las la pistas ¿Qué aspectos crees que no se trataron ahí, que se debieron tratar? Y la impresión, eh, Grijalba dijo que hay intención de seguir la investigación. ¿Qué, qué espera de eso? Bueno, la verdad es que yo de los políticos no espero mucho, porque lo que pasó aquí en Puerto Rico con la autoridad no viene exclusivamente de los corruptos del PNP y del Partido Popular. La situación de la autoridad es algo que se engendró tanto con funcionarios del Partido Republicano de los Estados Unidos como funcionarios del Partido Demócrata de Estados Unidos. Es, esos intereses están mezclados y Grijalva, como al igual que, que Raúl Torres aquí, eh, están haciendo sus gestiones y y yo no le pongo mala fe en las gestiones que ellos están haciendo pero detrás de ellos o junto con ellos en el quehacer político de Estados Unidos y de Puerto Rico, hay muchos intereses que son los que están detrás de este robo que se le está haciendo al pueblo de Puerto Rico así que los funcionarios que fueron allí a declarar por parte de la autoridad, no representan los mejores intereses de la autoridad ni Josué Colón ni el politiquero Gil. Esa gente no representan los intereses de la autoridad. Bueno, te puedo decir que en el caso de, de Fernando Gil, ese tipo no sabe un divino de la autoridad. Pero pero la palabra es un carajo de la autoridad. No lo sabe. Ese tipo está allí como un politiquero. Ni la autoridad con, era un... energía eléctrica. Ah, de energía eléctrica, él no sabe sí, él, tiene, sabe él viene del departamento de vivienda, verdad supuesto a él la... lo votaron a él lo votaron del departamento de vivienda porque durante la crisis de María, sí. él no supo bregar con la situación no tuvo la capacidad administrativa para manejar la situación porque su función más bien es politiquera, son politiqueros y Josué Colón yo digo, fíjate que hay cosa cosas Josué Colón, yo digo que tiene más conocimiento de la Autoridad de Energía Eléctrica que todos los ejecutivos de Luma, juntos. Todos los ejecutivos de Luma, juntos, que cobran 600 mil pesos cada uno, todos juntos, no tienen más conocimiento que Josué Colón con respecto a la autoridad. El problema que tiene Josué Colón es que él es un actor, un actor que le dieron un libreto a seguir, y podrá tener este, pero si se pone a improvisar lo votan él tiene que seguir el papel tal y como se lo dieron y cuál es el libreto el libreto es el gran tumbe la privatización de la autoridad de energía eléctrica así que por más que lo pongan a cantar por más que lo pongan a brincar el resultado va a ser el mismo y él lo ha dicho él está ahí para enderezar el barco y lograr la privatización de la producción de la energía eléctrica. Eh, Mire, Candy, no. antes de que, de que continúes, que, quiero hacer una mención de que ahí tenemos varios saludos y hay dos preguntas sí, que, claro. que, que las puedo hacer pasar cuando tú hagas tu pregunta, Candy, para que creo no, que sí, está sí. todo lo que... las puedes Es pasar que, ahora si Bueno. Quiere. Eh, nos pregunta y antes, bueno, voy a hacer las dos preguntas y, y luego retomamos el tema porque también se me quedaron acá otras a mí, pero por ejemplo nos pregunta Daniel Ortiz es que eh, eh, creo que esto va a tener eh, que ver más con el asunto del convenio colectivo y eh, pues, derechos de los empleados, pero nos pregunta que si había una cláusula de, de patrono sucesor en el convenio colectivo. Bueno, el, el convenio colectivo de la UTIER no tiene una cláusula de patrono sucesor. Tiene una cláusula de, de vigencia del convenio, pero cuando se fue a legislar el proceso de privatización de la autoridad, pues la ley incluyó una cláusula en la ley donde establecía que cuando se le fuese cuando se fuese a trasladar a los trabajadores, había que garantizarle todos los derechos y beneficios de convenio colectivo. Y luego de eso, se, se firmó una ley estableciendo la ley de patrono sucesor, pero eh, Pierluisi la vetó. Sí, el contrato no tiene, el contrato con Luma no tiene eso, si, mal, si no estoy mal. No, el creo, contrato la... de la autoridad con Luma, no tiene eh, ese requerimiento luego se hizo una ley estableciendo ese requerimiento pero Pierluisi la vetó ok entonces ahora le doy paso a otra pregunta que nos hace Lola que también dice más abajo que no se escucha no sé si si ella nos ha dejado de escuchar si sí, por favor no nos confirman aquí los demás amigos que nos están sintonizando pero ella estaba preguntando que qué rol, si alguno, tienen las uniones del país en proteger los bienes públicos de esos intereses financieros. Bueno, este se supone que tengan un rol definitivamente porque son los trabajos eh, de nuestra gente, porque son el patrimonio nacional nuestro y en el caso de la energía eléctrica, pues con más razón. Este, las uniones tienen que estar ahí peleando y defendiendo el quehacer público tanto las uniones del sector público como el del sector privado que lo hagan como debe ser esos son otros 20 pesos Ajá. pero se supone que sí, que tienen un rol importantísimo en la defensa de los derechos de los trabajadores y máximo si sí. sí representan esos Ajá. trabajadores en esa línea eh, una de las cosas que no ha querido eh, decir Luma, eh, que hay, solamente hay inferencia, y me parece que mintió ayer este señor, eh, cuántos trabajadores, para hacer una comparación ¿verdad? y demostrar cuántos trabajadores tenía la autoridad eh, antes de Luma y cuántos, cuántos se quedaron, cuántos en realidad tiene Luma ahora que hace una diferencia en el trabajo y eh, la asociación de industriales denunció a antiel que Luma les está exigiendo que claro, sus claro. trabajadores se eh, se afilien a, a la unión que ellos trajeron pregunto yo no sé, a mí me parece que eso es ilegal y, y desde el punto de vista eh, como, ¿verdad? es presidente de la UTIEL, conocedor de lo que es eh, el sindicalismo, ¿no? Las leyes sindicales, aunque no abogado, pero eh, eso es legal, eso se hace. Bueno, eh, lo primero es, eh, la autoridad hubo momentos en que tuvo 9.000 empleados y, y la UDIEL tuvo en, en el mejor momento 6.200 trabajadores. Este, de esos 6.200 trabajadores, eh, bajó a estos tiempos, a 3.000 trabajadores eh, en el caso de la UTIER, y la autoridad bajó a 6.000 trabajadores en términos completos, y finalmente la UTIER eh, tenía 3.000 trabajadores, y de los 3.000 trabajadores actualmente quedan como 800 trabajadores, eh, tal vez un poquito menos, en, en la UTIER. Eh, dos terceras partes de los trabajadores de la UTIER fueron despedidos y cuando yo digo fueron despedidos es que yo conceptúo que la que el, que la que, el, que el, el, el traslado que le hicieron a ellos para mí eso es prácticamente un despido este, no y, de eso, y de esos trabajadores eh, a Luma eh, se fueron eh, Luma alega que, que tiene este, como 2.800 trabajadores, eso es lo que dice Luma, que tiene. En el caso de los celadores de línea, nosotros éramos eh, 900, habían 900 celadores y Luma dice que tiene 300. Que no son necesarios, o sea, no, son, no dan abasto no, no dan abasto por dos razones fundamentales, eso el país debe saberlo, y es que el mayor número de esos celadores son celadores de la UITICE, la UITICE es la unión de construcción que funcionaba en la autoridad, esa unión de construcción tiene celadores, pero son celadores que no tienen el mismo adiestramiento que tienen los celadores de línea UTIER que trabajan en líneas vivas estos trabajan en las líneas muertas mientras se están construyendo y, y, y por eso es que ellos no pueden trabajar en líneas vivas. La mayoría se fueron, la mayoría que se fueron con Luma porque su unión, que es una unión patronal, la unión de Francisco de Héctor Reyes, que es una unión que ha estado afiliada al Partido No Progresista durante toda la vida y siempre ha funcionado como rompehuelga en la autoridad, pues esta gente, este grupo que se fue a trabajar con Luma mayoritariamente, porque tampoco fueron todos, son gente que no tienen el adiestramiento y la preparación para trabajar en líneas vivas. Y por eso ustedes ven que, que, que Luma no tiene el personal cualificado para realizar las tareas que realizaban los trabajadores nuestros, que eran los celadores de línea 2, los celadores de línea 3, los celadores de línea 4, que atendían las emergencias, que trabajaban 24 horas, 7 días a la semana. Por eso Luma te trabaja eh, hasta las 4. Y Luma hay un sitio que no tiene energía eléctrica y es el supervisor o el ingeniero el que tiene que ir a energizar y a desenergizar. Porque los trabajadores que ellas tienen no tienen la preparación. Sí, eso, eso es y también. Trajeron un grupo de Estados Unidos, trajeron como 300 de Estados Unidos eh, cualificados, pero esos 300 que ellos trajeron a Estados Unidos, cuando vino el huracán ahora en, en New Orleans, se fueron. Porque esa gente, el funcionamiento de ellos es que ellos trabajan por contrato, día a día, como en los muelles. Y en Orleans como era emergencia, cobraban doble desde el primer momento. Así que le era más rentable a ellos irse para Orleans y se fueron. Sí, esa es la, esa es la, versión, la versión de Jaramillo. Eh, hay falta de peritaje y de, y de empleados, por eso también la situación. Eh, María Magdalena hacía esa pregunta y se la contestaste, eh, Ricardo Santos. Eh, ¿Qué, qué, ¿Cómo se resuelve esto? ¿De qué manera, por ejemplo, Pierre Luisi ha dicho que en cuatro o cinco días que lleva Josué ya en Josué Colón al mando se está estabilizando la cosa de los apagones? <risa> <¿Qué> eh, <empezaron? risa> ¿Cómo? ¿Esto es una cosa que se resuelve haciendo jugadas en los ejecutivos a nivel ejecutivo? o ¿Qué, qué se necesita para...? Esto es más complicado y, y si tú miras los, los índices que se establecen en términos de, de, de la estabilidad del sistema eléctrico, sacando el aspecto de la producción de las plantas que se dañaron, que es importante que el país sepa que la crisis que tuvimos por falta de capacidad generatriz se la debemos a Luma. Y se la debemos a Luma porque la unidad número 5 de Costa Azul se le dañó la turbina luego de haberse reparado. A seis meses de reparación se le dañó la turbina porque hubo un problema en transmisión y esa línea de transmisión que se salió rebotó en la turbina y la rompió. Así que el problema de, gener de generación que nosotros tuvimos de falta de generación tiene su inicio en un error, en una mala operación de luma en el sistema de transmisión. Y... Y en ese sentido, pues, yo diría que para resolver el problema no es tan fácil, eh, el problema se resuelve desde nuestra perspectiva. Hay un problema administrativo, hay un problema que hay que transformar la autoridad, pero no es poniéndola en manos privadas. En manos privadas, el privatizador viene a explotar para obtener ganancias el sector público y como ya les dije nosotros consideramos la energía eléctrica como un bien de la humanidad no como una mercancía y la mejor forma y la forma más barata de producir la energía eléctrica es en manos del gobierno en manos del estado para el servicio del pueblo y yo creo que en Puerto Rico nosotros tenemos gente capaces con suficiente conocimiento trabajadores buenos que pueden desarrollar y echar para adelante a la autoridad, eh, eliminando desde luego la politiquería, que es lo que dañó mucho a la autoridad de energía eléctrica, la politiquería partidista. Y, y aquí hay funcionarios, funcionarios buenos que pueden echar para adelante a la autoridad. En manos privadas vamos camino al desastre. Lo pasó con acueducto, va a pasar con la autoridad, con la desgracia que el costo que vamos a pagar va a ser un costo bien alto, porque en la medida en que se rompe con el amarre, con el enlace cultural de esos trabajadores que se van adiestrando día tras día, día tras día, más difícil se le va a hacer al pueblo recuperar su autoridad. Oye, Ricardo, se está hablando hoy por ahí en las primeras planas de un llamado estado de emergencia eh, que, que podría pues, llegar para un poco solucionar esta situación o, o ver de qué manera se soluciona. Pero yo me pregunto si, si eso realmente es para mejorar la opinión pública o suavizar lo que se está hablando por ahí sobre la administración eh, o si hay algo detrás en términos de desem, eh, desembolso de fondos federales también que... que ¿Qué puede provocar que haya un estado de emergencia justo ahora y por qué no se hizo antes, por ejemplo? Es que, es que tiene un poquito de todo. Fíjate que si vamos a buscar atrás es que ellos se les olvida, pero en enero en enero, Pierluisi firmó una orden eximiendo a la autoridad del cumplimiento de un montón de rigores que le exigía OGP para poder funcionar. Así que Ahora se, se da esta, esta declaración de emergencia y si seguimos la secuencia de las comunicaciones que hubo durante esta semana, vamos a encontrar una reunión de Josué, Torres, Josué Colón con los, con los representantes del PNP y vas a encontrar a Josué Colón diciendo que no hace falta declarar ningún estado de emergencia. Sí. Y por otro lado, si sigues buscando en las noticias, vas a encontrar a Rivera Schaaf diciendo que hay que declarar un estado de emergencia. Y vas a encontrar al presidente de AES, de AES diciendo que hay que declarar un estado de, de emergencia. emergencia. Y vas a encontrar al presidente de Ecoeléctrica diciendo que hay que declarar un estado de emergencia. Fíjate que aquí se confunden unos sin número de intereses y finalmente... Cuando Josué sale al final aceptando a Josué y, y Gil diciendo vamos a declarar el estado de emergencia. Es una razón política. Esto es todo tiene que igual que el programa que se dio en el canal 4. El, el, el programa especial de última hora del canal 4 Eso es un programa de encargo. Eso es una componente de relaciones públicas como una actuación o como una política de control de daños ante el empuje que tiene el coraje del pueblo, ante el empuje que tiene eh, las movilizaciones del pueblo que se van a dar, que se vienen dando y que se van a dar el día 15. Ante ese empuje del pueblo, ellos en una política de control de daños han hecho todos estos operativos de relaciones públicas para proyectarle a la gente que ellos están tomando acción para cambiar las cosas. Pero en lo fundamental en lo de la cancelación del contrato de Luma, en lo de olvidarse del planteamiento de privatizar las plantas. En cuanto a eso, ellos no han cambiado. Yo digo que Josué Colón es el mismo perro con un diferente collar. Estos señores son los mismos son los mismos. Ya los actores que estaban antes terminaron su función, terminaron su papel. Ahora vienen estos otros actores. El libreto es el mismo y vamos a ver que desde luego hay unos que son mejores actores que otros y les va a quedar más bonito. Y ese es, es el caso de Josué. A Josué le queda más bonito porque como tiene más dominio con los medios, es más afrontado, obviamente tiene conocimiento, pues él queda bien. Pero en términos del resultado final, va a ser el mismo. ¿Y cuál va a ser? Empobrecimiento del pueblo, desigualdad energética que va a ocurrir en nuestro pueblo, donde los pobres no van a tener acceso a la energía eléctrica después que nosotros lo logramos. En, en este escenario, ¿cómo evalúa la, la presencia y la actuación de la Comisión de la energía que se supone que es la que supervise a, a Luma a, le aprobó un aumento que dijo ay, no es el que ellos pidieron pero como quiera lo aprobaron eh, miren eso, eso va a continuar así <risa> esto es interesante porque miren este negociado de energía de Puerto Rico no es otra cosa que no sea el mecanismo que utilizan los políticos para garantizar no, para garantizar los aumentos sistemáticos en el costo de la energía a nosotros nos dijo Eduardo Batia que ahora con ese negociado se nos iba a garantizar que ese abuso que tenía la autoridad de subir la luz cuando le viniese en gana eso no iba a pasar y lo segundo que iban a hacer con la energía eléctrica con con la Autoridad de Energía Eléctrica era que la politiquería la iban a eliminar. La verdad es la siguiente. En la Autoridad de Energía Eléctrica, la tarifa básica no se sube por más de 25 años, porque los políticos no querían meterse en eso de subir la, subirle la tarifa a la gente. Ahora, hay una cláusula de ajuste de combustible que esa cápsula de ajuste de combustible sube y baja de acuerdo al combustible como, como la gasolina que usted compra, que hoy está más cara y mañana está más barata. Entonces, la función del negociado es velar porque la autoridad ahora luma, no te aumente de más y te cobre exactamente lo que vale producir y transmitir la energía eléctrica. Ahora le vamos a añadir una diferencia, porque en la medida en que esto es privado, pues hay que añadirle el elemento de ganancia, que no existía con la autoridad. ¿Qué pasa? Que viene el UMA, y lo hacía ante la autoridad. Cada tres meses, ahora se hace, cada tres meses, se estima cuánto se va a cobrar, cuánto se va a pagar por el combustible y por los costos de producción de energía eléctrica entonces hay varios estimados ellos estiman cuánta energía voy a vender dinero voy a cobrar cuánto me va a costar el combustible cuánto me van a costar las contribuciones en lugar de impuestos eso se hace un estimado por tres meses cuando pasan los tres meses se revisan las cuentas y dicen, ah, yo vendí lo que estimé. Pero no cobré lo que estimé, porque yo estimé que el petróleo me iba a costar 100 y me costó 110. Pues quiere decir que yo le digo a la gente del negociado, mira, me costó 110 y el negociado verifica y si en efecto me costó 110 para el próximo trimestre me añaden esos 10 que no me cobraron. Si fue al revés, que me costó 90 en lugar de 100, pues entonces para el próximo trimestre me restan a todos los ciudadanos, nos restan esos 10. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí lo que pasó ahora fue que los que dicen que no son politiqueros, esa gente del negociado de energía, los que dicen que no son politiqueros, los que dicen que vinieron para cantar las bolas según la viniera actuaron políticamente políticamente para sacarle las nalgas del santén a Piel Luisi en este momento en que el pueblo está furioso y que no toleraba un aumento pues entonces vinieron y metieron debajo de la alfombra el aumento, el aumento no lo eliminaron gente el aumento lo pospusieron porque la verdad es que se gastaron 110 en combustible pero entonces vino el negociado y allá con se acordaron, pero no es posible. ¿Cómo le vamos a dar ese aumento? Esto hay que bajarlo. Entonces vinieron y dijeron, pues vamos a hacer una cosa. Ustedes, eh, la compañía New Fortress, que le vende gas a la central San Juan. New Fortress estuvo fuera de servicio y como consecuencia de que New Fortress estuvo fuera de servicio, se le dejó de vender gas a la central San Juan y la central San Juan tuvo que utilizar diésel, que es tres veces más caro. Y entonces vinieron los señores esto y le dijeron, oiga, y ustedes no le van a cobrar a New Fortress por haberle dejado de vender gas y causarle ese daño. Y ellos dieron, ay, nosotros no sabemos si existe algo de eso en el contrato. No hay nada de eso en el contrato. Si ellos nos dejan de vender, pues nos dejaron de vender. Como cuando Ecoeléctrica OAE se deja de vender. Pues nada pasa porque los canallas no pusieron en el contrato ningún elemento que le proteja los intereses al pueblo. Ah, bueno, oiga, y esa planta que ustedes pusieron en San en en, en Seco, ese megagenerador que inauguraron, que costó 58 millones de dólares y que dice que Fema lo va a pagar y Fema no lo ha pagado. ¿De dónde ustedes sacaron el dinero? Ah, lo sacamos del que teníamos para mantenimiento. Ah, del que teníamos para mantenimiento. Pues vamos a hacer una cosa, le dice el negociado. Investiguen. A ver, pero mira, es que esto es para hablar malo. Me, a ver, estoy controladito. Ustedes me tienen controladito aquí hoy. Me tienen bien controlado. Me dice. Con calma, con calma. Me tienen bien controlado estas mujeres. Dice. <risa> <dicen, risa> investiguen a ver, a ver si aparece algún a ver si aparece algún seguro donde New Fortress le pague esa diferencia. Que ustedes tuvieron que pagar para producir el, la, la energía con diésel en lugar de gas. Y, y eso apúntale 8 millones de pesos. Bueno, estamos hablando de tres pesetas. 8 millones de pesos. Entonces le dice: Ah, los cincuenta y pico de millones de pesos que tú gastaste, que era de mantenimiento, vamos a cogerlo. Si, si FEMA te devuelve el dinero. Si FEMA te devuelve el dinero. Y entonces pues vamos a coger ese dinero en vez de ponerlo en mantenimiento lo vamos a utilizar para pagar ese dinero de petróleo que tú utilizaste y con eso no tenemos que pagar, la gente no tiene que pagar los 110 entonces pasó algo ¿y ¿por qué yo sé esto? porque pasó algo que la prensa de este país no le ha dado atención y es que en el informe del negociado Ajá. hubo una opinión disidente. Ajá. ¿Y ustedes han escuchado de la opinión disidente? Pues yo leí la opinión disidente. Qué? La opinión disidente dice que eso que está haciendo el negociado es una politiquería, que eso es una violación a la ley, que eso no lo pueden hacer porque la ley dice que si suma cinco hay que cobrar 5 y si suma 3 hay que cobrar 3. ¿Y quién dio esa negociado? opinión? Perdón. ¿De dónde salió? ¿De, de, ¿De quién salió esa versión o esa opinión? De este señor que te voy a poner aquí. Del comisionado Ángel Rivera de la Cruz. La Cruz. Uh -huh. Fue el que emitió la opinión uh -huh. disidente eh, que dicho sea de paso, yo estuve viendo todas las vistas que ha celebrado la comisión uh -huh. y este señor que está ahí es el que más participa y es, que, es el que demuestra tener más conocimiento del asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica y no es que yo esté abogando porque nos den el aumento lo que estoy mostrando con esto es cuán politiqueros son los del negociado de energía que nos dijeron a nosotros que esto había cambiado, que ahora esto iba a ser diferente, que ellos no iban a ser politiqueros míralos ahí, estos son <risa> soy igual que <risa> Viniste preparado, Ricardo. Lo que pasa es que en el programa que yo tengo por PAB los viernes, en la semana pasada yo usé estas imágenes. <ríe> Mira, tengo. Candy y Ricardo, nos quedan algunos seis minutos. Tenemos dos preguntas más, así que vamos a dividir el tiempo. Candy, creo que tienes otra cosita que consultarle. Eh, sí, no quería que termináramos sin que nos diera tu opinión y la postura de la UTIEL sobre la energía renovable miren, el, el asunto de la energía renovable es bien importante que lo discutamos, nadie se opone al día de las madres y nadie se puede oponer a la energía renovable porque definitivamente nosotros aquí en el Caribe nosotros aquí en Puerto Rico la fuente de energía que nosotros tenemos más amplia y que es nuestra y que nadie nos la puede quitar en la energía no se han inventado apagarlo todavía, es en la energía. Hace que nadie se puede oponer a eso, pero hay que ser consistente. Si yo concibo que la energía eléctrica es un bien de la de un, bien, un bien humano y una necesidad que no se puede visualizar como una mercancía, pues nosotros tenemos que apoyar que todo el mundo tenga acceso a la energía. Y lo que se está dando en Puerto Rico es que como parte del proceso de privatización hay toda una campaña para individualizar la producción de energía eléctrica. Es lo que le llaman los, co los progeneradores. Para que la gente compre eh, placas solares y produzca su propia energía. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que en la medida en que esto se desarrolle y se visualice de esta forma... Nosotros lo que vamos a tener es una desigualdad energética donde el gobierno va a ir sacando las manos de su responsabilidad en la producción de energía eléctrica y va a poner en manos individuales de aquellos que puedan comprar una, una planta o que puedan comprar las placas solares. Y entonces hay toda una campaña. Usted va por donde quiera que usted, que usted se mete toda una campaña metiéndole por ojo, nariz y boca a la gente que monte plantas solares, le dicen hasta a la gente, olvídese si usted no, si usted se muere, que el que viene a placa ríe, y cuando usted viene a ver, diciéndole, vas a pagar 200, 250, 300 pesos por 25 años, y a los 25 años, esas placas no van a servir para nada. Entonces, yo creo que lo que estamos sembrando es un problema en vez de una solución, la energía eléctrica más barata que existe en el mundo es la que se produce a nivel colectivo. La que se produce a nivel individual es más cara y crea mayor desigualdad. El ejemplo básico usted lo va a tener en cuando usted compró una plantita de emergencia que son nada malo y se fue la luz. Y si la luz se va por media hora o por una hora, como mayormente se va, pues no hay problema, le resultó. Pero si usted tiene que operar varios días con esa planta, eso le cuesta 15 dólares, 18 dólares diario y es insostenible porque es energía individualizada. Cuando usted coge las placas solares y las pone a nivel individual, el costo de 20, de 25 mil dólares pagados por la energía eléctrica a nivel individual, eso es oneroso. Nosotros creemos que el gobierno de Puerto Rico, incluso con, con los 9 mil millones de dólares, eso que va a dar FEMA, ya se hizo un estudio, que lo hizo la gente de Queremos Sol, que si ese dinero se invierte en el desarrollo de energía solar colectiva, en los techos de las casas, nosotros pudiéramos en los próximos 10 años tener energía solar con 75 o 100% de nuestro país y nadie tuviese que embrollarse como lo están haciendo todos estos canallas que están promoviendo el que la gente se, se, se embrolle comprando energía eléctrica. Y he dicho y repito hoy que para mí es una falta de ética, es una falta de respeto que los comentaristas, los periodistas o quien sea estén dando un programa de información y de momento sin hacer la pausa y sin hacer la discreción entren a decirle a la gente que para resolver el problema de los apagones compre una planta eléctrica o compre unas placas solares para mí eso es una falta de respeto al pueblo una falta de, de ética profesional y eso lo hacen los, los, los comentaristas que están pegados y los periodistas que están pegados por dos o tres pesetas. Pues mira, yo no había caído en cuenta de eso, pero es verdad. La televisión local, eso es lo que están haciendo. Es hace... una histeria, una histeria. Y le, mira, le dicen a los viejitos, a los viejitos como yo, tengo que decir para que después no digan que me la estoy guillando de muchacho. Le dicen, olvídate, cómprala si el que viene atrás, el que viene atrás que ríe. Se, indirectamente usted se muere pues hay que venga atrás, que, que con eso Mira, es increíble antes de irnos en esa misma línea, ¿crees entonces que la solución puede estar desde el cooperativismo? nos pregunta por aquí María Magdalena bueno. yo, creo, yo creo que Casapueblo más o menos también ay, ay, tiene ay, el proyecto ay, ay, ay, ay, ay, es que, es que ustedes me están metiendo en problemas a mí. Este, hay que ver qué cooperativismo porque hay cooperativismo y hay cooperativismo la experiencia que se ha tenido en Argentina y en otros países latinoamericanos con las cooperativas eh, energéticas es que se han convertido en unos patronos tan canallas como el, como el peor de los patronos este, por ejemplo eh, eh, es como eh, esto hay que discutirlo con más amplitud porque por ejemplo eh, si tú me pones loca un banco que presta dinero y una cooperativa que presta dinero y si las dos se colocan en la misma posición de empujarle a la gente el consumerismo por el consumerismo mismo, pues para mí son iguales, aunque uno se llame cooperativismo y otro se llame banco explotador. Así que esto hay que verlo. Yo creo que las cooperativas eh, en términos de financiar el proceso pudieran servir y, y yo insisto en que debe ser el gobierno y las comunidades y el pueblo los que se unan para ofrecer, eh, para producir la energía eléctrica para el bien de todos. Ok, y sí. y entonces en aras Candy tienes ahí, pero tienes ahí una pregunta. Entonces, no, no sé si es la misma. Hemos pasado de tiempo, pero, de tiempo, pero la merita, la merita, que Alida... Qué miñano. bueno que aquí no nos corta. Que <ríe> merita nos no, no, espere unos minutitos más. Que si cree que el, el movimiento en contra del humano va a crecer y va a haber una manifestación significativa. Si no tuviese, esperen, si no tuviese esperanza no fuera socialista. Y tampoco independentista. Seguro que tengo esperanza de que el pueblo de Puerto Rico va a cobrar conciencia de que el movimiento del día 15 va a ser exitoso y que todos y todos los días, todos los días, cada vez más, más gente va a estar uniéndose al cacerolazo desde sus casas a las 8. Hay que empezar con ese cacerolazo para que se siga cobrando conciencia y solidarizarnos con ese proceso de lucha que el pueblo va cobrando mañana mañana. Hay dos actividades importantes. Mañana el alcalde de Aguadilla ha convocado para una manifestación a las 10 de la mañana. Eh, por la tarde eh, el MST ha convocado a una eh, actividad frente al almacén de Palo Seco donde se van a ir a llevar los enseres que se le han dañado a la gente y el día 15 se ha convocado a esa manifestación en el, en el Expreso Las Américas donde yo espero que sean decenas de miles de personas las que vayamos allí a repudiar eh, este abuso que se tiene contra el pueblo de Puerto Rico. Energía eléctrica para todos y todas y, y nadie pida la fe. Seguro que podemos sacar este, a, a, a Luma. Te voy a, te voy a poner algo aquí de Luma. Pero... <risa> Bueno, pues yo creo que con esto todavía queda una preguntita. Si la contestas en uno o dos minutos, con eso de fondo no nos vamos, con, ese, con esa imagen que tienes detrás. Nos pregunta eh, aquí de, del Departamento de Estudios Caribeños de la Universidad de Toronto que, que si... Eh, el mayor motivo que si piensas que el mayor motivo para la privatización de la autoridad puede ser desmantelar la UTIER. Si hay algo ahí sí, no eso eso tiene que ver claramente las demás privatizaciones que se han hecho en otras partes del mundo, eh, sencillamente a los sindicatos eh, se, han, se han pasado, pero en este en este en este negocio que se hizo como parte y como una venganza política eh, estuvo el, el, el ¿cómo se llama? estuvo el, el destruir la lautier como sindicato sin lugar a duda, a nosotros nos han dado bien duro y, y sin lugar a duda, eh, por eso yo digo que dentro de las agendas y la consigna de lucha de todos nosotros y nosotras tiene que estar eh, la restitución del trabajo para los obreros de energía eléctrica y de sus derechos eh, y no se nos dio y no se nos, eh, no se nos incluyó por una sencilla razón: la UTIER no se vende. La UTIER ha luchado como nadie tiene idea por sostener, por sostenerse como un sindicato clasista, como un sindicato donde la democracia interna sea la que brille, y la verdad también. Y. Nosotros transformamos la UTIER desde los momentos brillantes del compañero Luis Lausel Hernández y tu compañeros. Todo eso fue un proceso de transformación gloriosa, donde nosotros convertimos un sindicato cualquiera en un sindicato clasista, en un sindicato comprometido con los intereses del pueblo y con los intereses de los trabajadores. Y desde tiempo de Romero eh, vienen luchando por destruir este sindicato. Y ahora crearon las condiciones en unión el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista eh, para destruirnos. Esa es la razón. Por eso ustedes ven que no es por cuestión de que sean sindicatos o no, es por el tipo, por la clase de sindicato. Eh, tan es así que Luma le está exigiendo a los contratistas que tengan un sindicato. Eh, Luma le reconoció la representación a la UITICE sin ir a elecciones. Eso es bien extraño que se den. Se hace de esa forma porque son sindicatos peleles, eh, sindicatos patronales y la UTIER no se vende. Y esa es la razón. Pero estoy de acuerdo con el compañero. Sin lugar a dudas, aquí hay una agenda antisindical. Aquí hay una agenda anti UTIER. Bueno, eh, esto sería, no tenemos tiempo para más, eh, pero antes queremos agradecerle a todas las personas que estuvieron sintonizadas, escuchando aquí esta conversación, y a ti, Ricardo Santos, por sacar de tu tiempo y compartir tus conocimientos con nosotros. nosotros. Aquí, a las, aquí a las órdenes, gracias por, lo, por a ustedes por... Por esta oportunidad que me dan y el tiempo lo tenemos. Bueno, entonces Gracias. el 15 para la, para la manifestación en el Expreso las Américas y el 28 después, recordar nuevamente la presencia de todos y todas en el Festivalito de Claridad, frente a la sede del periódico de 6 a 11. Allí Así estaremos. Que, dos actividades que tenemos que agendar. Bueno, que descansen, buenas noches a todos, hasta la próxima. Seguro que sí.